Y respondió uno de los ancianos Diciendo Estos que están vestidos De ropas blancas ¿Quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije Señor, tú lo sabes Y él me dijo Estos son los que han venido De grande tribulación Y han lavado sus ropas Y las han blanqueado en la sangre Del cordero, por esto están el trono de Dios y me sirve día y noche en su templo. Cuando en Dios me pongo a meditar, e imagino el día en que alguien está Y mi cuerpo y alma llenos de felicidad. ya comienzo mi vida en. Eh, Oh Flor, una tierra nueva de gran bendición, porque el primer cielo Señor, es mi pastor, por tanto nada me va. se levantará sobre el polvo y después de desecha esta mi piel, aún de ver en mi carne a Dios al cual yo tengo de ver. Oh El Espíritu Santo me protegerá No sé por qué te preocupas Porque hay que desconfiar Yo soy quien te da la vida Y te la puedo quitar Sé feliz con lo que tienes Eso es lo que yo te doy No quiero darte riquezas Si no olvides a tu Dios es que yo quiero llevarte a mi celestial mansión, en mi pensamiento vives, porque yo tu padre soy. mansión, en mi pensamiento vives, porque yo tu padre soy.